Che, compadre, andate bien a la reconcha de tu madre. Fructurado ah. de mierda, adentro el costado y te meto en esta guerra. Perra, decime qué te pasa, que se consiga un cinturón porque el mío está en mi casa. Ah. Guaguasa, guaguasa, mi rimaguasa, te te casa negro, ¿qué te pasa de la plaza? Tonto, este lo vacuna, Mufasa quiere una remera, regálale una. Ah. Que es un resentido, anda a darte un permitido con los pibes del Quito, compartigamos bien.